Buenas noches, Jimena. Un saludo a toda la audiencia de todo este hermoso programa de Mate. Muchas gracias, ministro. A usted por permitirnos darnos su tiempo en este momento. En este primer día tengo eh, eh, que son 38,171 personas que cobraron su canasta familiar y más de 100,000 personas entre Renta Dignidad, canasta familiar que se han visto beneficiadas eh, en este día. Efectivamente, Jimena, se ha hecho un trabajo, eh, yo diría, a, a marcha forzada, el equipo del ministerio y del, de todos los involucrados, también el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, para poder incorporar en el sistema, en línea, todo lo que es el pago directo al beneficiario final. Anteriormente los bonos se pagaban muchas veces con el dinero de un lado al otro. Y claro, ahí había muchos problemas y la instrucción de la presidenta es cero corrupción y que se trate de llegar directamente al beneficiario uh -huh. En este momento, si usted se fija, todo va a las cuentas de las personas de, de la tercera edad que tienen una cuenta que es la misma que tienen de la renta dignidad y que no tienen, sí, una jubilación. Por lo tanto, establecemos claramente una transparencia en estos pagos. Hoy día hemos tenido más de 100 mil pagos, por eso es que le pedimos paciencia a la población. Si se respetan, por ejemplo, el día del carnet, pero muchas veces, claro, las personas mayores no tienen paciencia, van y se molestan cuando se les pide el tema del día porque no tenía que haber salido y eso es lo que muchas veces nos trae problemas y satura el tema de los bancos mm. si nosotros vemos que hemos pagado aproximadamente 100 mil pagos en un solo día lógicamente es para que podamos cuidar también a aquellas personas mayores que no estén en contacto y cuando se ve que parece que hubieran colas muy largas en, en los bancos, sencillamente es porque antes toda esa gente que iban a cobrar estaban dentro del banco, porque no había la limitación de un metro de distancia, claro. no había la limitación que teníamos con el horario, que ampliamos una hora de 7 a 12, en algunos casos estamos viendo la posibilidad para la próxima semana de ver... Que, como incorporamos también posiblemente al horario, estamos analizando, o tal vez se mantiene, y también muchas más instituciones. Uh -huh. Entonces, este sistema integrado que se ha trabajado muy rápidamente nos ha dado la posibilidad de pagar estos, estos 100.000 beneficiarios entre renta, dignidad y lo que es canasta familiar. Uh -huh. Entonces, esperamos y pedimos a la población que no se aglomere, si ven cola, entonces sabemos los problemas que se tienen, sabemos de que muchas veces la gente está necesitada, y sobre todo las, las personas mayores sí tienen la costumbre de ir a cobrar, esa es una tradición que, que han tenido muchísimos años, ¿Qué? pero están asegurados los recursos, y Jimena, aquí, esa, eh, por ejemplo, la canasta familiar, la pueden cobrar en 90 días. No es que si no va hoy o no va el lunes, no va a haber la canasta familiar. Tienen 90 días para poder cobrar en cualquiera de los días que le toquen su salida con el carnet de identidad. Y si es la renta dignidad, también es el lapso de un año. Mm. Y el sistema, esta integración del sistema, por ejemplo, un señor Manuel, que es el que me informaron en el Banco Unión, Llegó y debí él estaba una cuota de renta dignidad atrasada, cobró porque el sistema automáticamente ahora le muestra. Entonces, tiene, cobró la, la que no le habían pagado anteriormente, la actual y más el tema de la canasta familiar, o sea, mm. cobró tres meses. Por mm. lo tanto, le pedimos a la población de que están asegurados los recursos, hay 90 días para poder cobrar y hemos puesto a las personas de la tercera edad para que estén asistiendo porque es el grupo más vulnerable. Si usted mm -hmm. se fija a nivel internacional, en Europa, especialmente Italia y España, las personas mayores de 60 años son las que realmente están llegando a un nivel de crítico en el tema de pérdidas humanas, en ese, en ese rango, y lo que queremos acá y la preocupación de la presidenta esa fue la instrucción que tomemos todas las medidas posibles para cuidar a esas personas de la tercera edad y que no tengamos problemas de contagios de ningún tipo por lo tanto, lo único que pedimos es que tengan paciencia, están los recursos asegurados, tienen 90 días para cobrar y lógicamente estamos mejorando cada día el tema de habilitar el tema del pago. Si una persona mayor no puede moverse o vive sola y no puede llegar, tenemos la línea la 810 16 -10, en la cual llama y personas de las Fuerzas Armadas que están haciendo un trabajo excepcional, pueden ir a recoger y traerla. Uh -huh. La otra la otra observación, no se necesitan sí. cartas notariadas cuando se trata de parientes, ya sean hijos, ya sean los nietos o los sobrinos, para cobrar, porque no hay notaría funcionando. Por lo mm. tanto, no se está pidiendo cartas notariadas, porque hemos visto que inclusive a veces, haciendo cola, dice, es que van a pedir cartas notariadas. No hay ninguna. Obligación de cartas notariada. Es una carta simplemente del beneficiario, ya sea con la huella digital, que es una declaración jurada, y también va directamente con aquellos que ellos determinan. Esta es la forma en que se está trabajando. El Banco Unión está trabajando con todas sus agencias a nivel nacional y también se están incorporando casi 52 instituciones y sí, sí. agencias que están pagando este beneficio a nivel nacional. Muy bien, eh, señor eh, ministro, también tengo entendido que en caso de que no tengan la cédula de identidad, pueden ir con el eh, documento, la licencia de conducir, también eh, con algún otro documento que pueda facilitar esta posibilidad de, de la cobranza. Son detalles que algunas personas nos han estado escribiendo eh, aquí a Televisión Universitaria, nos han estado llamando. También algunas, en algunos municipios alejados, donde solo hay una agencia del Banco Unión, y muchos dicen, nosotros cobramos la renta dignidad en Proden, por ejemplo. Ellos pueden acudir a Proden, pueden acudir a esta entidades eh, que están en los municipios más alejados o más pequeños, ministro? Efectivamente, hay, a ver Jimenito, usted ha tocado un punto clave. Nosotros, la atención fundamental, porque en ciudad se puede solucionar, uh -huh. estamos haciendo seguimiento a todas las agencias porque en algunos municipios solo hay una agencia de un banco X. Entonces, lo que se está haciendo es que en ninguna parte de Bolivia, hasta el último rincón del país, podamos tener una agencia bancaria que pague este beneficio. En este caso, se ha, el sistema ha sido distribuido también a los bancos privados y algo que es fundamental, si alguien por alguna razón perdió su cédula de identidad, automáticamente ahí el CEGIP ha hecho un trabajo excepcional que depende del Ministerio de Gobierno, ha hecho un trabajo excepcional porque ha cruzado también la información está incorporado en el sistema donde con el número del, del brevet o de la licencia de conducir, automáticamente tenemos también el número de carnet de identidad y es válido para cobrar, por lo tanto esa persona bajo ningún punto de vista tiene que volver ahí y si tiene una dos cuotas de renta dignidad más el pago de la canasta familiar, de inmediato se procede con el pago. Uh -huh. Si hemos pagado aproximadamente 100 mil, si hemos hecho 100 mil pagos a 100 mil beneficiarios, lógicamente quiere decir que el sistema está funcionando. Porque el otro problema que tenemos que también, hay un embulo porque estamos con el pago de los sueldos y salarios. Entonces pues mucha gente sí. también va a recoger su sueldo, una parte de su sueldo, sacar de la cuenta, que lógicamente estamos con, un, con una masa crítica, pero el sistema está funcionando. Entonces, por eso queremos pedir mucha paciencia a las personas mayores y a todos los que utilizan el tema de bancos, porque hay la resistencia del horario que está de 7 a 12 del día para evitar más aglomeraciones y por ejemplo sábado y domingo que antes sí funcionábamos ahora no estamos funcionando porque hoy en, en las redes internacionales y, y sobre todo en la información que hay Bolivia tiene el 94% de eh, cumplimiento de lo que es la emergencia sanitaria y están en sus casas. Estamos en el nivel de Italia y también de España que han tomado medidas radicales. Quiere ¿Sí? decir que la gente, un 6% sí es, está moviendo de un lado al otro en algunos casos, pero Bolivia está en, en el nivel de los mejores países de lo que es baja circulación y de lo que es cumplimiento de la cuarentena. Eso hay que agradecerle al pueblo boliviano, agradecerle a todos los bolivianos el esfuerzo que están haciendo. Es por eso también que la presidenta está pendiente diariamente, minuto a minuto, haciendo seguimiento. Y justamente hoy le estuvimos informando de todo el cumplimiento del primer día de pago. Y esperemos nosotros que lo crítico puede estar en los próximos tres días. Se están tomando las medidas pero con un poquito de paciencia en todas las personas de la tercera edad se va a cumplir con todo y que no se preocupen, los recursos están garantizados porque ya están en los diferentes bancos depositados todo lo que se refiere para el pago de renta dignidad, como también la canasta familiar. Señor ministro, eh, todo lo que son bonos, eh, vale decir, eh, el bono eh, Juana Zurduy, eh, todos los bonos eh, que se otorgan, eh, los salarios para los funcionarios públicos, ¿todo está garantizado? Están totalmente garantizado, Jimena. Ya se están pagando, ya se pagó ayer a la policía, se pagó a las Fuerzas Armadas. El mismo programa que hay hace 10 años, ...para pagar sueldos y salarios al sector público... ...se está cumpliendo, no lo hemos variado en absoluto... Uh -huh. ...o sea, lo que se viene haciendo hace 10 ...aproximadamente en la programación de pagos... ...de instituciones, del sector de salud, del sector de educación... ...se está respetando, no ha variado en absoluto... Uh -huh. ...lo único que ahora, al empezar hoy viernes... ...el pago del, de, de lo que es la canasta familiar están garantizados todos los recursos porque ya se están haciendo las asignaciones de cuota. Entonces, generalmente esa programación para el sector público empezaba el primero, bueno, empieza el 26 a los de, de méritos, que son los primeros que se pagan. Después pagamos también todo lo que es renta dignidad y temas de jubilados. Y de ahí vienen las instituciones, de fuerzas armadas, policía, educación, salud, nivel central. Y terminamos aproximadamente el 10 de este mes. Entonces, como se ha juntado todo, pero demuestra que si hay 100 mil pagos de renta dignidad y de lo que corresponde a canasta familiar, quiere decir que está funcionando bien el sistema. Pueden haber problemas en algunos de mayor densidad poblacional, por ejemplo, en algunos lugares del Alto. Una, una, hemos tenido problemas en seis agencias aproximadamente. Pero hay que tener paciencia, un poco de paciencia, porque al final los cajeros también están trabajando más rápido, hay una eficiencia en el sistema financiero, y este sistema es de acuerdo a lo que ha pedido la presidenta, la presidenta que a mí me total transparencia y cero corrupción, que sea del Tesoro General del Estado directamente a los bancos y de los bancos a las cuentas de los interesados. No hay que estar trasladando eh, dinero en efectivo ni nada de ese tipo. Obviamente, si hay algún problema con algunos lugares en los cuales no haya mucho acceso o uh -huh. no se pueda llegar, las Fuerzas Armadas nos ayudarán en llegar hasta el último rincón del país y hasta, el última, hasta la última persona de la tercera edad que, o adulto mayor que que esté en cualquier rincón del país. Ninguno va a quedar fuera del Venezuela. Muchas gracias, ministro, por habernos atendido a la llamada, especialmente para brindarle información, detalles a la gente. Le agradecemos y le pedimos, por favor, mantenernos en permanente contacto para poder informar a la gente de todo lo que se está haciendo en este momento, eh, en materia económica eh, particularmente. Le agradezco mucho, ministro José Luis Parada, es usted muy amable. Muchas gracias. Más bien le agradezco yo, Jimena y a Jaque Mate, por toda esta oportunidad que nos da para llegar a todos los hogares de los bolivianos y agradecer sinceramente por el sacrificio, el esfuerzo. Creo que tenemos un pueblo valiente, un pueblo que está decidido a luchar contra el coronavirus y el gobierno está totalmente agradecido con el pueblo boliviano y el apoyo. Saldremos adelante. De usted, Jimena, siempre muchas gracias por darnos gracias. estos espacios. Muchas gracias, ministro. El ministro de Economía, José Luis Parada, acompañándonos esta noche para darnos detalles de lo que ha sido el primer día de la cancelación de la canasta familiar, también los bonos.